hola PRIXLINERS saludos cordiales Luis de PRIXLINE en directo como siempre PRIXLINE emite siempre en directo eh, desde el escorial madrid eh, Hoy el vídeo que os tenía prometido sobre lo que os piden en la aduana española al entrar os voy a dar los puntos que tenéis que tener en cuenta es sencillito es un vídeo rápido para pasar la aduana española sin ningún tipo de dificultad vale luego también os voy a responder alguna preguntilla que tengo pendiente y os voy a dar eh, las ofertas de trabajo del día que hoy van a ser tres que se me han acumulado tengo tres ofertas de trabajo que os voy a dar ahora que están en este momento buscando bueno vamos al tema cómo pasar sin dificultad la aduana española Ah, bueno, se me olvidaba, podéis poner preguntas. Como va a ser un vídeo rápido, no sé si en el chat... Los que ponéis preguntas en el chat, algunas no me da tiempo, pero luego las veo y en el siguiente vídeo respondo. ¿eh? Que, que tengo ahora una de Claudia, creo que es del otro día. Bueno, los que veis luego el vídeo, pues ponerlo en los comentarios del vídeo. Y por fin, si os gusta, darle a like y eh, el que no esté suscrito, que se suscriba. ¿vale? Y el que escuche esto en Spotify, que le dé corazón verde. Por fin, por fin. Bueno, a lo que voy, ¿cómo pasar la aduana española? ¿Qué requisitos te piden? Lo primero, el visado. Tienes que mirar si el país desde el que vienes te piden visado. Y si te lo piden, pues traer la visa correspondiente. ¿Vale? Segundo punto importante, el pasaporte tiene que ser válido, pero tres meses más del último día que vas a estar. Por ejemplo, si vas a estar hasta el 30 de septiembre, por poner un ejemplo, pues la validez de tu pasaporte tiene que ser tres meses más hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Si te vas a ir el 30 de septiembre, pasaporte válido hasta el 30 de noviembre, siempre tres veces más del día que te vas a ir. Siguiente punto, el motivo por el que más rechazan entrar en España. El billete tiene que ser siempre de ida y vuelta, billete de avión de ida y vuelta. Es el motivo por el que más comúnmente rechazan a las personas, ¿vale? Entonces, si vienes como turista, siempre con billete de ida y vuelta, aunque te vayas a quedar es así cuarto punto importante el alojamiento donde te vas a alojar aquí en españa tienes que traerlo confirmado si es por ejemplo un hotel pues tienes que traer la reserva del hotel si vienes en un tour de estos que te van a dar un paseo en plan excursión bueno pues lo del tour vale y si te quieres ahorrar lo del alojamiento que te lo van a pedir sí o sí te valdría una invitación de alguien que viva aquí en españa ahora la invitación está mmm, una carta de invitación como que te invito y que te puedes alojar en mi casa la persona que te invita dile que vaya a la comisaría de policía más cercana a su domicilio la que corresponde a su domicilio y allí tienen impresos de cómo tiene que ser esa carta de invitación que te sustituye a la reserva del, del hotel vale te ahorras la reserva del hotel pero claro no vale una carta tal cual entonces lo mejor es que se vaya a su comisaría de policía pida el impreso lo rellena te lo manda y eso te sirve a ti como alojamiento confirmado. ¿vale? Quinto punto, los recursos económicos. Te piden, cada año lo van subiendo, lo van variando. Ahora andan unos 90 euros al día. No sé si son 92, 93, unos 90, ¿vale? Antes eran 70. Entonces, si por ejemplo vas a estar 10 días aquí en España, pues te van a pedir 90 euros por 10 días, 900 euros, ¿vale? según los días que vas a estar pues 90 euros por día Eso puede venir en metálico también te valdría una tarjeta de crédito de débito un, con un extracto bancario que se vea que tienes ese dinero vale simplemente mostrarlo que puedes disponer de ese dinero según el tiempo que vas a estar y por último el sexto punto se si ha ido muy rápido siempre os digo podéis ir darle para atrás al vídeo es un seguro de asistencia médica que cubra una cobertura de 30.000 euros. No os asustéis, que eso es barato. Eso, mira, aquí en España un seguro así médico te puede valer 20 euros al mes. Más o menos, depende si eres de, de tu edad, si eres hombre, mujer. Pero para que hagáis una idea del coste, 20 eurillos puede costar. Pero tiene que ser un seguro médico que os cubra con una cobertura de mínimo 30.000 euros. ¿Vale? Estos son los seis puntos importantes. ¿Vale? Y ahora, el aspecto y esas cosas que tenéis que traer. Pues hombre, venir bien vestidos, arreglado normal, limpio, ser amable, ¿no? lo lógico. Y una cosa curiosa, muchas veces cuando estás ahí en el control de migración, te pregunta el funcionario como amigablemente, ah, pues por ejemplo, vamos a suponer que vienes aquí a Madrid, ¿qué? ¿Y ¿Qué vas a ver? ¿Qué monumentos te apetecen? Parece que te lo preguntan amigablemente. Pues trete a estudiar la ciudad que vas a visitar, en teoría, tráetela estudiada, pues voy a ver este monumento, este otro, este otro. ¿Vale? Porque resulta muy raro que uno que viene de turista a un país no sepa qué es lo que va a haber. ¿Vale? Parece una tontería, pero os lo preguntan mucho y además, como en plan amigable. Y por último, cuando ya pasas el control de inmigración, pasas a aduana, que, que es par, par, prácticamente lo mismo, pero es como otro departamento, donde te miran la maleta. Entonces, en la maleta, evidentemente, os vais a reír un poco, pero ha habido algún caso. ¿eh? que no te traigas herramientas de trabajo en la maleta ni te traigas por ejemplo currículums ni títulos vale tiene que ser una maleta de vacaciones ya está vale pues ya veis que es muy sencillito prisliners. seis puntos muy sencillitos lógica común bueno pues paso a las preguntas que tenía aquí pendientes vale mira claudia edilma álvarez me dio no me dio tiempo en el chat del otro día a responderte porque ya no lo vi finalicé como es en directo pero ella nos pregunta si se se podría coger un dice aprovecho el espacio y voy a preguntar si estudio mira vilma no en, en PRIXLINE no te valdría o sea, ella lo que di, quiere preguntar es si se matricula aquí como estudiante en españa pues sí se puede coger una visa y trabajar en prácticas pero no te valdría en PRIXLINE porque PRIXLINE nosotros damos los cursos a distancia aunque tenemos prácticas presenciales tiene que ser en, en unos centros específicos que te designa el, el ministerio vale que son presenciales vale no valen los cursos que nosotros damos para esto para venirte aquí de hecho yo estos vídeos no lo hago para venderos ningún curso es como vosotros sabéis vale pero vamos la pregunta es buena Claudia pero no te valdría un curso online vale tiene que ser eh, cursos presenciales y Pre line no los da presenciales los damos online aunque las prácticas son presenciales pero no te vale para esto para venirte a españa pero vamos hay muchos más centros que sí vale ya un día si quieres hago un vídeo lo voy a anotar sobre los centros en los que te podrías matricular y a ver otra pregunta que nos dice aquí a ver bueno os voy a leer las ofertas que tengo eh, a plus quiere un instalador de energía solar térmica que también nos preguntabais el otro día que queríais trabajar efectivamente ahora en españa es muy buen momento para trabajar eh, en instalaciones de energía solar pues amas plus está buscando gente mira tenéis que os digo el teléfono suyo es aquí en españa 954 347 409 lo repito 954 347 409 eh, únete al equipo de AMAS Plus, son instaladores de energía solar y también podéis enviar el currículum, os digo el email, rrh os lo repito, enviar el currículum a rrh arroba amasplusrenovables.es vale eh, están buscando gente para hacer instalaciones de energía solar alguna oferta más ya os digo como Prislin, como movemos muchas ofertas de empleo pues yo siempre que hago un vídeo en directo os voy a dar la oferta del día en este caso son tres eh, mira esta es distinta dice quieres trabajar y ser parte de es para trabajo en residencias vale para cuidar personas mayores en residencia sm pues tenéis que mandar el currículum a el email cv arroba vale, es para trabajo en residencias de personas mayores. residencias San Miguel, enviar el currículum, nos lo repito al ah, el correo electrónico cv arroba Vale, y aquí nos dice Enrique en un comentario del vídeo dice ayuda por favor qué pasa si me para la policía me deportan estoy hace seis meses acá en españa irregular quiero hacer tres años para pedir la residencia no suelen pedir la, la, los documentos siempre que te portes bien claro y no cometas delitos y esas cosas vale pero tomo también nota para hacer otro vídeo sobre este tema enrique gracias por tu pregunta oye que tengo otra oferta brisliners aquí es eh, están buscando un programador o una programadora de realidad virtual eh, la empresa es imagina bienestar el trabajo sería en madrid os digo los requisitos técnico o técnica superior en animaciones 3d juegos y entornos interactivos eh, o titulaciones similares conocimientos de unity c y c++ dice experiencia eh, en elaboración de experiencias para VR y gamificaciones es, Se valora experiencia de trabajo con Oculus Quest y o Oculus Go Y a ver, tenéis que mandar el currículum a Álvaro Alonso ImaginaBienestar.com ¿vale? Indicando en el asunto CV y programador de realidad virtual. Os repito el email por si acaso, Prisliners, el que quiera trabajar programando en realidad virtual, enviar el currículum a álvaroalonso.com y en el asunto poner el CV y el nombre de la oferta que es programador de realidad virtual. Pues ya está. Pues eso es todo, Prisliners creo que no tengo nada más pendiente vale pero bueno que muchas gracias por haberme escuchado si tenéis preguntas de lo que se os ocurra tanto de cómo hacer las entrevistas de trabajo temas de migración PRIXLINE os quiere ayudar vale pues me la ponéis en los comentarios y os insisto si os ha gustado ponerle un like darle a suscribir con campana para que os avise cuando emito en directo y si lo estáis oyendo en spotify pues darle un corazón, corazoncito verde. Que, que muchas gracias, Prisliners. Y hasta la próxima emisión. Vale, chao, chao, Luis de PRISLINE, Chao.